con las informaciones aquí en Fiebre Deportiva y de inmediato pues vamos a hacer contacto con Junior Matrillé desde Estados Unidos Junior. Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, Gira, saludos a, a ti, a Riquelme, a Carlos a Jorge que no he vuelto a saber mucho de desde el de Campeonato de Pueblo Nuevo Se está celebrando todavía rodeado, muchachos, Es que a él no le toca celebrar, recuerda pegados a los que no viven y no son de esos sectores. No le toca no celebrar. Porque dime tú, ¿qué puede estar celebrando Jorge, que es de los rieles, vive los rieles, que se fue hace más o menos tres semanas? Por su caso? Tú sabes que el dominicano o sea, es lo que más se junta. No, no, no, no, eso de antes. Pero yo lo saludo con mucho cariño y de manera a todos aquellos fanáticos que están mirando el programa. Solamente, Gira destacar dos puntos eh, vamos camino al estadio ya de nuevo la serie filadelfia y el equipo de de Nueva York comienza hoy son tres partidos y ahí están varios dominicanos entre ellos Michael Franco el Jim Segura, hoy Juan y Cacho fue colocado en lista de discapacitados lo bien. que significa que posiblemente no esté aquí y el caso de ser y Domínguez, que también ha estado presentando problemas de salud. Como tú puedes escucharnos, esto es una serenata. Eh, te la voy a dejar ahí, chica, que se escuche. ¿Cómo? Oye, la bienvenida que le dieron. Claro, aquí, aquí en Chimo Loco también. ¡Ja, <risa> La gente hay ah, es que, Junior, la, gente, la gente todavía está contenta desde el día de ayer celebrando. Muchos siguen la celebración. Sí, esto parece que están todavía con el tema este del 4 de julio. Por cierto, un día bastante complicado en los Estados Unidos porque, como te dije anteriormente, mucha gente irresponsable que toma esos días hace disparos al aire, al igual que allá, no me parece aquí aquí, la policía de una vez toma carta en el asunto y... Ayer apresaron 11 personas en la ciudad de Nueva York, Ay, bien, bien. por lo menos eso se reportó. Y a eso no le va a ir bien, porque algunos de ellos por estar haciendo disparos al aire y otros, o acusados de eso y otros por los fuegos eh, artificiales, que en Nueva York son prohibidos. En Nueva Jersey, Junkers se puede hacer, que son contados que están cerca, pero bueno, el caso de New Jersey, que es... Eh, totalmente diferente es el, el estado de New Jersey, pero en Nueva York no se puede, no se debe, y aunque gente lo hizo en, en medio de la calle como si nada, la policía los apresó en algunos casos, y hay 11 personas detenidas. Bueno, destacar que ya eh, lo del vuelo de Estrellas, ya eso está al doblar de la esquina, este fin de semana, es el último fin de semana antes del Juego de las Estrella, eso significa que ya la lista que inclusive fue publicada hace un rato, de eh, los latinos que van a estar en el partido de las Estrellas, entre ellos, una, unos seis dominicanos, y es la mayor cantidad eh, de los hispanos. Ahora, cada vez, y esto hay que poner atención, cada vez hay menos hispanos, menos latinos, en el partido de las Estrellas. La gente lo está tomando aquí es el año pasado, solamente cuatro dominicanos este año y estamos en esa cantidad y tendremos un total de seis pero de todas maneras, creo que podemos ser muchos más no no es algo que nos sea de orgullo, hay tres cubanos también tres venezolanos pero dominicanos es la mayor cantidad pero como quiera, creo que es una cantidad que no se les supera el año pasado son cuatro, ahora Claro, para la competencia de cuadraculares este es Jelly. Vladimir Guerrero John Alex Bergman el caso de Boso que es mi favorito Carlos Santana este es el local, el tipo que va a estar ahí representando a la, a la ciudad de Cleveland siempre hay grandes ligas busca tener uno para que el público se meta temprano yo espero y Ronald Acuña Jr., para que usted sepa, eh, ¿tomado? Y Yelich. El primero, pero de todas maneras. ¿Cuál es tu favorito, uno, Junior? Pita Alonso. Ok. El, el tobáculo de los maestros de Nueva York que lo vi practicando hace tres, dos días. Lo vi practicando antes de, del B.T. del equipo y te puedo garantizar que el equipo tiene mucha fuerza. Para muchos, el favorito va a ser Peter Gell, por, por la cantidad de errores, pero hay que ponerle atención a Pita Alonso, a John Peterson, que son tipos que le dan muy fuerte a la bola, inclusive, perdón, a la Cuna Junior, que ya son jóvenes, que se van a meter de cabeza tratando de conseguir ese premio, que dieron incentivo también de un buen dinero. Muchas veces el dinero que ellos ganan en la temporada con David Guerrero, que es un novato, que va a ganar 550 mil dólares nada más, es menos dinero que en el que se resulta ganador del concurso, que en esta ocasión por primera vez se ha puesto un millón de dólares. Wow. O sea, un buen, buen billete para, para estos muchachos o para cualquiera. Pita Alonso también está ganando salario mínimo y ya tiene 28 rondas en lo que va de la temporada, siendo novato y estableciendo nueva marca antes de juego de estrellas para el equipo de los Mets de Nueva York. Miren, el caso de los Mets, nosotros vamos para aquí en la mañana, queremos ir temprano porque acomodarnos a la ciudad, estar presente en el juego de futuras estrellas, y luego de eso. Entonces, estar en el partido de la competencia de en, la, en la del barbón, el partido de estrellas. Serán unos cuatro, cuatro noches. Dos, los lunes y martes, porque ya el miércoles regresamos. tanto en el castillo, como quien le estaba a la ciudad de Nueva York. Estuve en comunicación con una joven de la romana. Ella, ella está en disposición de. ella llama para Cribra, de es, hecho, pero está en Cribra, donde ellos, junto a una. Ella, junto a un joven, también tiene la infección descubrir este evento eh, me parece que es su primera experiencia a nivel de grandes ligas, y clase de experiencia, no hacemos un modo de estrella eh, se convirtió con nosotros buscando un poquito de ayuda ya que nosotros tenemos un poco más de experiencia en este tipo de eventos y lo más bonito, lo más grande importante es que dominicanos estén haciendo un esfuerzo para estar en ese partido para cubrir para sus respectivas ciudades en este caso nosotros para San Francisco, para la ciudad para el país completo, pero ya el periódico hoy nos ha pedido unos trabajos especiales que esperamos cumplirnos. Pero de todas maneras, lo más interesante es felicitar a esta joven, que es una, creo que fue madrina de los toros, esta joven. Ella es apellido de Peña. Nicol eh, Nicol eh, Nicole de, de Peña. Peña. Ella está, ya llegó a Frío a la noche. Eh, con muchísimo gusto, como quien está apoyando a, a la temporada, pero vamos a ver cuántos más dominicanos se acercan a, a este partido y nosotros podemos conversar con ellos, inclusive porque no es nada fácil. Mira, en la mayoría de los casos, eh, nosotros tenemos que cubrir todos los gastos, hacer algunas ofertas de publicidad que no es tampoco fácil y para poder llevar de las incidencias a cada uno de los dominicanos que nos siguen a través de los diferentes medios, en este caso nosotros, televisión, radio, eh, las páginas de internet, las redes sociales, hay muchísimas cosas que, que la gente no sabe lo difícil que es para nosotros cubrir económicamente estos eventos. Bueno, pues en el regreso el domingo de una victoria sobre los medios, cinco por una, ese mismo día, yo y familia regresaba y podía conseguir dos coches en una estrada que para mí está ...teniendo su mejor salida, su mejor presentación... Eh, ...29 juegos... ...porque él... ...ha tenido muchos problemas... Justo de que su efectividad está en 7.53... ...eso es muy alto... ...para un lanzador que es el único dominicano... ...con 50 juegos salvados o más... ...en una temporada... ...que ahora y familia lo, lo logró en el 16, ...en el 2016... ...y entonces este año está relegado... ...a ser el preparador de mesa ...cuando esté saludable... ...y en buenas condiciones porque Edwin Díaz es el hombre que se encarga de los salvamentos en el equipo de los Mets. Tampoco le ha ido muy bien, estuvo salvando el año pasado una cantidad muy cerca de los 50 y ahora, ya tiene cerca de 20, no es ni a sombra el Edwin Díaz que se esperaba Robinson ganó mejorando, a que ese partido, para ser exacto, eh, ese partido que fue el último para ellos, se fue el en cuatro turnos, y volvió su promedio a menos de 2.40, 2.39 para ser para hacer para hoy el partido de Matt tiene a Vince Velázquez, un gran lanzador del derecho del equipo, de, y por el otro lado el sainio de la Liga American, de la Liga Nacional, perdón, cinco que tiene marca negativa de siete, de y siete. Con efectividad de 3.32 y la sombra de lo que fue el año pasado, que este hombre no ha permitido dos carreras en una cantidad de partidos consecutivos extravagantemente alta. Pero este hombre va para el juego de estrellas, este hombre va para allá, eh, al igual que va Pita Alonso, ellos son los otros representantes del Método de Nueva York. Y ayer se dio a conocer que habrá un cuarto integrante de los Yankees que va al juego y se trata de Glenberg Torres el segundo avance de, de la práctica o sea que y comenzamos brevemente con el cacho San, y me decíamos que cuando estuviéramos en pues, bueno, nos gustaría eh, unos uno momentitos para conversar para con el país y ojalá poder hacerlo en vivo el próximo lunes o martes que es el día de la competencia de jorrones y el día del, del juego de prensa quiero darle las gracias a evento para agradecer a Pertenta por supuesto, por supuesto que atienda la suerte de este Master a Negrín Motos, dando el negrín que también nos ha apoyado y el Triángulo, el Triángulo oblicuo de Si tienen alguna pregunta en este momento, porque ya estamos frente al estado y prácticamente y vamos a dejar de ustedes este vídeo. El guión que tiene del programa. Está bien, pues muchas gracias, Junior. Estaremos entonces contactándote el próximo lunes. Que te vaya muy bien en esta cobertura del fin de semana y feliz resto de la tarde. Bueno, hoy no puedo mentirte. Hoy vengo con los planes de realizar una entrevista para el periódico Nada más. Salvo pues que no voy a utilizar la cámara. Eso, y el es, Felipe no viene hoy. Eh, vengo a hacer una conversación breve con Michael Franco con relación a lo que ha sido. Lo difícil que ha sido este último dos meses, temporada y sus planes para la segunda mitad, y algo cochín seguro, pero para el periódico y nuestros medios digitales, además de la página web, porque no vamos a utilizar la cámara, pero de igual manera ya para la semana próxima tendré mucho material, si Dios lo permite, con el vuelo de estrella piloto dominicano que va para allá, seis de ellos, dos de los gigantes del cibao. Junior, te manda saludos a tu amigo Gerald, que está aquí en el canal. Que siempre que de todo lo bueno, de todos los dominicanos, y un hombre que sabe mucho de ver pero que le gusta ir en contra del talento de nosotros, y a él le gusta más lo americano, esas cosas. Eh, la suerte que Hansen Alberto poco a poco le ha callado la boca y ha seguido bateando muchísimo, y ya tiene su promedio de 310. No, no el fan de Hansen. Ahora, después que Hansen está bateando, ¿sí? después que Angie estaba vaciando 300 y pico, él es el, el pan de todo el mundo cualquiera es fanático <risa> cualquiera eh, es fanático ese sellera no es fácil <risa> Junior, pues un abrazo, muchas... Junior, para ti. gracias, igual feliz resto de la tarde bueno ahí estuvo Junior Matrigel, el freitero, la invitamos